Buenas tardes a todas y a todos. La dirección del INFOD, a cargo de Verónica Piovani, la, subsecretar la subsecretaría de gestión educativa y calidad a cargo de Mauro Di María, la dirección de educación inicial y todo el equipo de educación inicial les damos la muy bienvenida. En esta oportunidad se encuentran presentes la profesora Rosa Violante y la licenciada Carolina Sena, quien les, va, quien les habla en este momento soy yo, Susana Santarén, directora nacional de educación inicial. Es un gusto enorme compartir con ustedes y con parte del equipo, este momento tan especial que tiene que ver con dar entrada a uno de los temas que muchas veces se ha quedado en deuda en la educación inicial. Uno de los retos del contexto actual es la necesaria formación permanente de los y de las docentes. Apostamos siempre a la renovación de las prácticas de enseñanza, desde enfoques didácticos actualizados que apuntalen la tarea docente en distintos momentos, también momentos de diverso tipo de complejidad. Y también, por supuesto, en distintos escenarios de este tiempo. Por eso estamos acá los y las invitamos a sostener este espacio de formación ustedes saben que estos espacios de formación del Info son gratuitos son un derecho ganado de los y las docentes y tenemos que trabajar también para sostenerlos y sostenerlos es hacer uso de estos espacios, de estas capacitaciones y no solamente participar del espacio de la capacitación en vivo y en directo como podríamos llamarlo, sino poder utilizar estas grabaciones que quedan anidadas en las páginas de YouTube para después poder compartirlas con los y las docentes de sus instituciones educativas y compartir este trayecto a manera de también dejar sentados debates de trabajo dentro de cada una de las escuelas. Les cuento algo de este tramo, este tramo comprende tres jornadas, se llevarán adelante los días miércoles, los días miércoles como el de hoy, el 23 y el 30 de noviembre, dos semanas de noviembre, y el miércoles 7 de diciembre a las 18 horas siempre, y serán coordinadas por nuestras dos especialistas en primera infancia, eh, parte del equipo de la Dirección de Educación Inicial. Vamos a dar... Entrada formal, les cuento algo de la dinámica de este trabajo. Como ustedes saben, el chat de YouTube está bien para que vayan sumando permanentemente preguntas, inquietudes, comentarios, en la medida que deseen. Siempre les decimos, participen, hagan preguntas, comenten pareceres, porque lo que suceda o no sucede en este espacio tiene que ver también con ustedes, con el grado de participación, de animarse a decir, de compartir las inquietudes y las vicisitudes que cada una de las cuestiones que aquí se van a trabajar les promueve. Como les dije antes, el video va a ser compartido en el canal de YouTube, ustedes van a tenerlo a disposición para compartir. Mirar el video no implica acreditar el trayecto, esto es importante que lo tengan en cuenta. Para esto, como ya saben de otras oportunidades, ustedes van a tener que acreditar una evaluación que estará a disposición de cada una al cierre de los tres encuentros. Eso no quiere decir que de encuentro a encuentro no pueda haber alguna tarea intermedia que no tiene que ver con una evaluación, pero sí con alimentar ese grado de participación que todos queremos para, para, estas, para estos tramos. Rosita Violante les va a contar en un ratito de qué se tratan este grado, estas participaciones. Bueno, les cuento que el tramo se llama Diálogos entre Espacio y Enseñanza, el desafío de pensar los patios en las escuelas infantiles. Ustedes saben que cuando volvimos de la pandemia, uno de los grandes desafíos tenía que ver con pensar y tiene que ver con pensar cómo los patios también es necesario que se conviertan en ambientes alfabetizadores. A través del curso se trata de ampliar, de ampliar la propuesta bibliográfica de las salas y a la vez generar. Nuevas alternativas para que ustedes tengan presente que el patio también es un escenario de enseñanza y un escenario de aprendizaje constante y los vamos a ir acompañando permanentemente para que ustedes puedan anclar en esa, en esa idea. El recorrido formativo apuesta a promover en ustedes y en otros docentes la reflexión y la construcción colectiva de algunas conceptualizaciones claves que nos permitan pensar el patio que tenemos, en este caso cada uno de ustedes, también para llegar a concretar y proyectar el patio que queremos en cada una de las instituciones. En esta propuesta de formación, los contenidos se articulan con aportes, con conceptos, con experiencias de diferentes regiones del país y también de Latinoamérica. Nos importa que este sea un encuentro federal, un encuentro virtual federal para poder pensar los patios en las distintas regiones de nuestro país. Como saben, también se proponen encuentros participativos. Lo que queremos es que podamos reflexionar juntos y también que lleguen ustedes cada uno y en conjunto a elaborar colectivamente algunas propuestas de trabajo, algunos diseños de patios de diferentes instituciones en las cuales ustedes circulan se van a compartir experiencias, registros fotográficos, registros fílmicos de ambientes alfabetizadores al aire libre y en patios cubiertos para analizar y también para debatir. Y ahora sí... Damos inicio a este tramo que estará a cargo de Carolina Sena y Rosa Violante, ambas eh, especialistas en la educación infantil, integrantes ambas del equipo de nuestra Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación de la Nación. Y el tramo, lo que se va a compartir hoy, tiene que ver con el patio en la escuela infantil y los ambientes alfabetizadores. Les cuento algo de Rosita y algo de Carolina. Rosa Violante es profesora de educación inicial, profesora en psicología y ciencias de la educación y magíster en didáctica. Actualmente dicta la cátedra de didáctica de la educación maternal en la USAM y didáctica de la primera infancia en UMCAUS, Directora de la colección editorial Pedagogía de la Crianza en Praxis grupo editor, eh, ha realizado investigaciones, miembro honorario de OMEP, es formador en diversas instituciones de formación docente y forma parte de nuestro equipo, es un lujo y un privilegio tenerla. Carolina Sena es maestra jardinera, psicóloga social, magíster en filosofía e historia de las ciencias, Trabajó mucho tiempo en salas de jardín de infantes y maternales durante más de 15 años y fue profesora y directora del Instituto de Formación Docente de Bariloche en Río Negro. Les comento, solo a manera de chusmerío interno, que nuestro equipo es un equipo federal, que Carlo, Carolina vive en Río Negro, que Rosa Violante pasa parte de sus días en Miramar, en la costa, parte del año importante cuando no están haciendo ambas dos viajes por eh, la dirección de, de educación y. Eh, Carolina co coordinó el postítulo eh, superior de educación maternal en Río Negro, dirigió y participó equipos de investigación educativa y actualmente coordina y es autora de publicaciones, recientemente una última publicación, La Guagua, Jugar y Poetizar el Mundo, Encuentros entre Familias e Infancia, junto a Elizabeth Marota y Silvia Arribadía. Eh, actualmente participa también como asesora externa del proyecto La Guagua en Bariloche y como les decía, es parte de la Dirección Nacional de Educación Inicial. Les damos la palabra. Adelante, Rosy. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, estamos encantadas con Carolina de poder compartir este espacio con tantos colegas y tantas colegas, especialmente en un tema que nos parece un desafío este, muy muy interesante, y que venimos trabajando hace tiempo en reflexiones eh, personales y colectivas con muchas colegas, viendo qué pasa con los espacios y con los patios en nuestras escuelas infantiles. Como ya les anticipó Susana, el título de este tramo, que nosotras vamos a coordinar de tres encuentros, es Diálogos entre Espacio y Enseñanza el desafío de pensar los patios en las escuelas infantiles. El grupo de, de, de los especialistas, junto con Olluelos, dicen que los niños tienen derecho a crecer en lugares cuidados, placenteros, que atiendan a la dimensión estética y que atiendan a la búsqueda de la belleza. Parte de este desafío es lo que nos vamos a proponer en este tramo. Este tramo tiene tres encuentros. Formalmente nos vamos a encontrar, como dijo Susana, los miércoles. El primer encuentro, que es hoy, vamos a trabajar sobre el concepto de ambiente alfabetizador y criterios generales para el diseño de los patios. En el segundo encuentro vamos a focalizar en el patio como un espacio de multitarea para lograr una educación integral. Y en el tercer encuentro vamos a focalizar en el patio, en el desafío de planificar el patio con continuidad para promover y desarrollar la educación integral. Ustedes van a recibir un programa, para cada encuentro hemos eh, seleccionado una bibliografía, una bibliografía que focaliza algunos aspectos, pero están todos absolutamente interrelacionados la idea de las tareas que también están planteadas en esta, en esta, eh, digamos, en en digamos, este programa, tiene que ver con que ustedes puedan, entre el primero y el segundo encuentro, tienen por un lado una tarea optativa, que les ponemos a disposición un video, un video de Alonso de Maquiaira, muy conocido por muchos, y por otros quizá novedoso que a, habla sobre el espacio en el jardín maternal, pero sus criterios, los consideramos muy ricos para extenderlos a todo el nivel inicial, a todos los espacios, entre ellos también el patio. Entonces una tarea optativa que tienen es poder ver ese video y hacer una especie de eh, listado de recomendaciones. Las otras tareas que les vamos a ir contando entre los encuentros tienen que ver con que ustedes puedan compartir sus fotografías de sus patios, porque queremos trabajar con todas las realidades, y luego puedan compartir alguna idea del segundo al tercer encuentro, o alguna acción que hayan realizado para iniciar ese proceso de convertir el patio en una oportunidad para enseñar y para aprender. Esa sería básicamente eh, y, el, nuestro, digamos, nuestro, nuestra propuesta. Por eso los objetivos tienen que ver en el primer encuentro con que se revise y se propongan nuevas alternativas para pensar los patios, en el segundo tiene que ver con que se considere el patio oportunidad para educación integral, y en el tercero que puedan realmente avanzar en el diseño y en la planificación de, nosotros decimos con Carolina, patio, otros patios, patios otros, digamos que nos imaginemos otros patios este, con otras alternativas. Cuando nosotros tomamos el espacio e intencionalmente intervenimos en él, ahí se abre el diálogo entre el espacio y la enseñanza. Y de esto se trata este tramo. Así que le voy a dar la palabra a mi colega, que hoy nos va a compartir una exposición y vamos a ir dialogando y trabajando en conjunto. Gracias, Rosy. clave es la del diálogo. Intencionalmente también lo llamamos así, porque como nos decía Susana, Ninguna de estas propuestas, en ningún tramo de formación eh, es concebible, si no está el diálogo con ustedes también, con la cantidad de participantes que están allí, y de, de todos los rincones de, de, del país, estaba leyendo recién mientras Susana y Rosy hacían la presentación, entonces el tema del diálogo es una práctica para nosotras, diálogo que implica hacernos preguntas Diálogos que implica poner en común los diferentes contextos, el territorio concreto donde estamos trabajando cada uno de nosotros. Y en ese diálogo, como decía Rossi, hay desafíos, hay preguntas y sobre todo hay lugares, espacios concretos, los patios. Cómo hacer para que lugares, eso se transforme, cómo, cómo intervenir ese es uno de los desafíos. Y también lo que planteamos es que esta intervención se haga desde lo real, desde lo concreto. Eh, nosotras sabemos, porque tenemos la suerte de, de recorrer el territorio de nuestro país y de dialogar con muchas de las colegas que hoy están acá acompañándonos, decía, tenemos la suerte de conocer y de esos patios. ¿no? Algunos son las prolongaciones de las salas, de los patios cubiertos, y otros se están diseñando, se están pensando, o en algún caso son territorios que plantean problemas, territorios que hay que habitar en el sentido de vivir el patio. Entonces vamos a compartir, para empezar este diálogo, para sostener el diálogo, vamos a compartir entonces un, una presentación, que, que nos va a ayudar también a manera de, de guión para ir orientándonos en esta, en esta trama. Y ustedes me dirán si se ve bien, Rosy. Se ve perfecto. Si, si, se, puede, si se puede, a ver, vamos a verlo desde el principio. Aquí estamos. Eh en el título que recién hacíamos referencia a este diálogo entre esta relación que queremos plantear entre la enseñanza, entre el patio, el espacio y cómo lo entendemos en cada una de las escuelas infantiles donde habitan los niños y las niñas pequeñas y también las familias. Este tramo de formación y esta imagen de, y vamos a ir presentando a, también a nuestros interlocutores del Jardín Aquel Manzano de la ciudad de Viedma de Río Negro, un equipo docente que está trabajando y mucho sobre ambientes alfabetizadores y que se animan desde hace tiempo a sostener un proyecto donde el patio también es un ambiente y vamos a ver después en el segundo encuentro cómo ese ambiente, ese gran ambiente transformado también tiene zonas. Elegimos esta foto porque, como ya vamos a ver, las imágenes hablan. Fíjense esta niña pequeña que se lanza al vacío desde una altura considerable. Nosotros pensamos cuánta confianza, cuántas veces, cuántas veces habrá intentado arrojarse a las colchonetas, tirarse, subirse desde diferentes alturas. Cuánta confianza y cuán grado de autonomía construyó esta pequeña para lograr arrojarse a lo que podría ser las olas del mar, por ejemplo. Decíamos entonces que eh, las imágenes, y vamos también a hacer una aclaración, usamos muchísimas imágenes con Rosy, es una estrategia de trabajo eh, creemos que las imágenes nos hablan, nos hablan de muchas cosas, las imágenes son un analizador también para pensar en este caso el tema de los patios y su transformación. Eh, los, las imágenes nos hablan de diferentes territorios, en este caso, otra vez, el jardín aquel manzano, que tiene el, la dicha de tener una pérgola donde cuelgan las flores, que los niños y las niñas contemplan, y una mesa para compartir el alimento junto con algunas familias, niños pequeños en la escuela infantil. Imágenes que como lo plantea Arfuch, eh, plantean también un sentido de identificación, un imaginario también acerca de, en este caso, de qué nos hablan los patios de las escuelas infantiles. Y a nosotras nos gusta este desafío, no como modelos, las imágenes no para modelizar, sino para abrir la imaginación, para, sobre todo para sostener que es, posible, que es posible la transformación. Y en este sentido, en este recorrido, hacemos algunas preguntas, y nos interesa que ustedes también, vamos a hacer un ejercicio al final, como decía Rosy, que hagamos hablar a las imágenes que vemos. Las imágenes son una excusa también para que nosotros podamos reflexionar sobre ellas. Tienen en este sentido, como decíamos antes, la fuerza de lo que sucede allí en el territorio, la fuerza performativa que transmite cada imagen y que busca, por lo menos es nuestra intención, que interpelemos nuestras prácticas pedagógicas prácticas pedagógicas que no están aisladas, prácticas pedagógicas que llevamos adelante en el colectivo docente y que nos interpelan. Y entonces nuestras guías, nuestra orientación es hacernos preguntas. Esta es otra imagen del jardín de Goya, Corrientes, quienes eh, se animan también a diseñar espacios en el patio que se arman y se desarman. Y entonces nos preguntamos, ¿qué significa pensar y organizar el patio de la escuela infantil en el marco del diseño curricular? En el marco de los desarrollos curriculares, de los diseños, de las prácticas que cada provincia tiene como referencias normativas y también de prácticas. ¿Por qué decimos que un patio enseña desde el enfoque de la educación integral? ¿Qué significa entonces, desde esta perspectiva, construir ambientes alfabetizadores en la educación inicial? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo construirlos? ¿Y qué criterios nos orientan en el diseño de estos ambientes que llamamos, o por lo menos sentimos, que apostamos a que sean alfabetizadores en el sentido amplio? Y aquí entramos directamente a la idea, al enfoque de la educación integral. Educación que se sostiene desde la perspectiva del conocimiento y el afecto. Estamos transmitiendo saberes, pero también en relaciones interpersonales, que son relaciones afectivas, que constituyen dos ejes del que parte la, la educación integral, dos ejes curriculables, que nosotros también pensamos en clave de experiencias, como en muchos diseños curriculares se plantean, en claves de campos de experiencia. Y estos dos ejes aluden al desarrollo personal y social, al desarrollo y la constitución de la subjetividad y la intersubjetividad, y también a la alfabetización cultural, en el sentido amplio. Estos dos ejes de la educación integral son uno de los enfoques claves de la educación inicial. Volvemos entonces al jardín Aquel Manzano que nos muestra en su patio diferentes objetos, elementos que nos hacen pensar en el entramado de un universo simbólico. ¿Cómo accedemos a esa alfabetización cultural, a esa herencia, a esos legados, a esa construcción que está viva, dinámica y que se resignifica cada día? en cada comunidad. Y entendemos entonces que este proceso de alfabetización es un proceso afectivo, como decíamos hace un momento, que está cargado de esta transmisión cultural, de conocimientos, de saberes, y que es, en palabra de Freire y Guimaraes, un proceso afectivo, ideológico, amoroso. Lo entendemos así, no es una conquista no lo estamos planteando acerca de, eh, como diría Freire también, no es la, con, la conquista de la conciencia bancaria, es un proceso intersubjetivo, donde se reconocen saberes colectivos, comunitarios y también saberes personales. Y a partir de esos saberes construir en relación al intercambio. Y también nos gusta pensar que esta relación, esta transmisión cultural que amplía repertorios culturales a la manera de derecho, del derecho que tiene cada niña y cada niña de acceder a estos bienes culturales, implica un mundo, en palabras de, de nuestra querida eh, escritora Graciela Montes, un mundo en el que entran otros mundos. Un mundo en el que se amplía este universo simbólico. Un mundo como muestra en esta imagen, una pequeña que está por entrar quizás a un mundo imaginario adentro de esta carpa, donde hay objetos para jugar y donde hay otros para complementar ese juego. Y entonces también esta perspectiva de la alfabetización cultural incluye con mucha potencia, la idea de la imaginación y la fantasía. Y entonces, en este caso, apelamos a esta idea, a esta metáfora que nos invita a pensar Gianni Rodari en su gramática de la fantasía, cuando nos propone pensar, imaginar qué pasaría si... Qué pasaría si... Es una idea potente. Nosotras la tomamos para pensar qué pasaría si transformamos el espacio del patio, cualquiera sea, en el, en el momento en el que esté, en la construcción que tenga, pensar ese espacio, el patio, en ambiente alfabetizador. ¿Cómo pensamos este proceso? Y apelamos, como decía Rosy hace un momento, a algunos autores que ya han desarrollado algunas de las nociones, como Iglesia Forneiro, que plantea, tomando a Batini, que el espacio no es solamente una construcción arquitectónica, Batini es un arquitecto que ella que toma como referencia, sino que son espacios de vida, dice, dice Batini. Y entonces Iglesia Forneiro nos ayuda a pensar que este término, esta palabra, esta designación, espacio, que se refiere obviamente al espacio físico, a los locales, a la actividad que se realiza en esos, en esos espacios, a los objetos que están inmersos en el espacio, a los materiales didácticos, el mobiliario y la decoración. Hablamos así del espacio, pero el término ambiente se refiere al conjunto de ese espacio físico en relación a las relaciones al que allí se configuran. Relaciones que establecen por supuesto afectos, relaciones intersubjetivas, interindividuales entre las niñas y los niños pequeños y también entre las niñas y los niños y los adultos y la sociedad en su conjunto, nos plantea Iglesia Forneiro. Y aquí volvemos a una fotografía de uno de los jardines que estuvimos visitando, un sector del patio sonoro. Eh, Nosotras estuvimos probando muchos de estos sectores del patio y la verdad es que invitan a la experiencia misma. Se pueden tocar, se pueden, o sea, hay elementos a la mano, al alcance de los niños pequeños y también de los adultos para construir experiencias. Entonces, en este ambiente alfabetizador, en, este, en esta idea de ambiente, tomamos las referencias de Fraboni que nos planteaba ya hace algunos años atrás, que el ambiente es, y nos ayudaba a pensar a la manera de metáforas, en su tono quizás poético, pero también político, el ambiente como el primer abecedario, un gran abecedario que hay que leer, ayudar a leer, pensamos nosotras también, página por página. Un ambiente que también toma la, la perspectiva de esa idea que nos propuso pensar Sabals allá por el año 2000, cuando nos planteaba que él reconoce ambientes, contextos que son enriquecedores para el desarrollo infantil y también contextos que empobrecen el desarrollo infantil, que no permiten desafíos, ir más allá de lo que los niños y las niñas saben. Optamos por esta idea de pensar este ambiente como un contexto enriquecedor para el desarrollo infantil, un contexto que desafía. Y en esta idea de la alfabetización, también nos invita a pensar Zabalsa, él nos dice, hay elementos, herramientas, instrumentos vitales la lectura, la escritura, las matemáticas, para conocer el mundo. Pero hay otras formas también de construir contextos enriquecedores que tienen que ver también con otros lenguajes. Y ahí estamos nosotras pensando, están los autores que estamos proponiendo, pensando estos ambientes alfabetizadores. Y también tomamos el aporte de Karina Ratero, cuando nos invita a pensar que las y los docentes somos, en sus palabras, artistas de lo niño, artesanos que construimos desde el detalle, desde el cuidado, ambientes que ayudan, que propician espacios de aprendizaje desde una mirada de lo que ella reconoce como la apreciación sensible, en el caso nuestro, para seleccionar aquellos objetos, aquellas situaciones que consideramos las que portan también, por qué no decirlo, belleza, que abren al mundo de esto de, que decíamos hace un momento, de otros mundos posibles. Y entonces ahí nos encontramos siendo artistas, artesanos, diseñando, anticipando seleccionando cuidadosamente objetos, materiales que propicien experiencias como las que estamos viendo, niños que riegan las plantas del jardín, ya vamos a ver que para nosotros el ambiente natural también es un aliado para pensar el ambiente de los patios, o niños que juegan en areneros y que trasvasan con mangueras, embudos, que juegan con piedras, seleccionan, etc. Y también aparecen en nuestra propuesta eh, diferencias, contrastes, paradojas quizás. Hay espacios que hablan, siempre el espacio habla. Como en esta imagen, vemos por un lado eh, dinamismo, movimiento, diversidad de propuestas zonas de juegos diversas, agrupaciones, y en el otro lado hay cierta, cierto eh, silencio, podríamos aunque no tenemos eh, sonido en la imagen, pero a nosotras nos gusta pensar que ahí algo aún tiene que pasar. Es un espacio que aún quizás no se transformó en un ambiente alfabetizador compartimos este contraste porque muchas veces eh, tenemos la suerte de, de ser parte de inauguraciones de edificios, ¿no? nos pone muy, muy contentos, muy, muy alegres compartir las inauguraciones de, los, de escuelas infantiles nuevas, de espacios educativos nuevos, pero ahí es donde reconocemos que el espacio es el espacio y que para transformarse el ambiente necesita de la mediación, de la intervención intencional, de la intencionalidad pedagógica, como nos gusta plantear, de las maestras y los maestros a través de un proyecto en equipo. Entonces, para nosotras el ambiente también es un tejido de interacciones. Este espacio necesita transformarse en un tejido, tejido de relaciones sociales, comunitarias, tejido que hace posible también la enseñanza y el aprendizaje. Tomamos esta imagen del tríptico de los niños de la ciudad de Rosario, Argentina, porque nos parece una hermosa metáfora del tejido, pero a la vez un espacio de juego transformado eh, por una de sus autoras, Chiqui González, de quien nos nutrimos para pensar y también para seguir en esta línea de pensar poéticamente los espacios. Dice Chiqui González, la arquitectura, la luz, el color, las texturas están pensadas desde el cuerpo del ciudadano y dispuestas para propiciar los vínculos interpersonales. Así el descanso, los ritmos, la apropiación del lugar están atravesados por un minucioso estudio espacial haciendo de lo poético y de la metáfora una máquina de transformación. El sonido ambiente nos indica ni, no indica ni ofrece se proyecta el silencio y el propio sonido de estar juntos, jugar y fabricar. Hermosa eh, idea que nos ayuda a pensar, nos parecía que eh, en esta idea, cuando pensábamos con Rosy el trayecto, esta idea condensa mucho de lo que queremos transmitir. Hay algo de lo interpersonal, pero también hay mucho de lo que imaginamos o nos gustaría y nos desearía que pasara en el patio, en cada patio de la escuela. Y entonces, para que estas cosas puedan suceder, para que imaginemos juntos, reconozcamos el patio que tenemos, cada uno de ustedes, de los que está aquí presente, debe tener una imagen muy clara eh, del patio que está eh, en este momento en cada escuela infantil. ¿Cómo hacer para transformarlo, para mejorarlo, para afianzar lo que ya tenemos quizás? Y entonces, ¿cómo pensar en estos ambientes que verdaderamente alfabeticen? Tomamos algunos autores, como decíamos hace un momento y como Rosy señaló, está en la bibliografía de este tramo de formación, y algunos criterios de los autores que nos parecían, criterios que son operativos a la hora de, de pensar, diseñar y concretar transformaciones en los patios de cada escuela. La funcionalidad del patio, la polivalencia y la transformabilidad. Criterios que también eh, queremos leer juntos con ustedes en imágenes. Funcionalidad, o sea, ¿para qué, ¿para qué sirven las cosas, los materiales, los objetos lo que conforma el patio. ¿Para qué se usa también? Porque en general hay aparatos que ya vienen a veces con la, eh, con la entrega de las instituciones, o los compran las asociaciones cooperadoras, o se construyen en, en el devenir de la institución. Eh, esta idea de funcionalidad entonces interroga el sentido del uso de los objetos y, y se relaciona directamente eh, esa, esa funcionalidad, esas funciones que cumplen los objetos y los materiales que en el patio con la posibilidad para nosotros de la transformabilidad. Nos parece que tienen que ser como las imágenes nos están mostrando Objetos que transformen el espacio en un ambiente, que sean de una manera operativa, fáciles inclusive de guardar, de armar y de desarmar, de tener a la mano, eh, como en este caso que hay una, una docente que está armando el techo de, de este patio, imaginemos esto, cuando no está la tela, cuando no cuelgan las cintas de colores que ella está armando, o en la imagen de abajo eh, es una trepadora que como ven ustedes se está cercando, le están poniendo una frontera, un límite con, con unas telas de colores, con orificios para que los chicos puedan entrar y salir, aparecer y desaparecer. En definitiva, ofrecen espacios de juegos, rincones, recovecos para esconderse, para imaginar esos otros mundos posibles de los que estábamos hablando. Y esta relación entre el espacio, los objetos que, se, que transforman el espacio en un ambiente, en la funcionalidad, implica esta idea de polivalencia. Poli muchos, muchos sentidos muchas formas de poner en valor estos, este ambiente. Como en la imagen que sigue, ¿viste, Rosy, que nosotros, como nos gusta viajar, <risa> eh, pusimos muchas imágenes, no solamente de los jardines, sino de los de espacios de juego que encontramos, ¿no? Los anteriores son de jardines del de Distrito 15 de Cava, de una experiencia que se realizó hace muchos años, pero muy rica, que transformaron un clásico patio en esa oferta de oportunidades polivalentes. Y este que tenemos aquí es un parque de juego de niños de Miramar, donde yo paso parte de mi tiempo ahora, y bueno, nos pareció con Carolina que con un elemento tan sencillo como los troncos, se pueden armar desaf desafíos y propuestas para, el de, para, el, para la, la cuestión del desarrollo motor, muy interesantes para aparecer y desaparecer, para esconderse, para armar cuevas, es decir, espacios que abren, ¿no? Y que sí, invitan. Y, no, y que inspiran a la vez, ¿no? Porque a veces, eh, cuando tenemos la suerte de, de viajar, o de irnos de vacaciones, o de ver imágenes como las que vamos a compartir, uno ve esto y dice, bueno, pero qué está queriendo, qué propone Rosy Carolina, que armemos estas cosas en el jardín, en el patio, eso implica mucho trabajo, quizás un presupuesto, por supuesto, mucho Claro, esfuerzo. Pero también, por ejemplo, pueden, pueden este, tomarse eh, eh, digamos, a lo mejor, cuestiones comunitarias, de la misma comunidad que se ofrezca a trabajar con artesanos del, del lugar, que, que digamos que pongan al servicio de un espacio público sus saberes, y ahí también tenemos que estar atentos, porque hay una, una afirmación clave que la vamos a sostener durante los tres encuentros, y tiene que ver con que lo que nos proponemos es que, el saber, que saber que el docente y todo el equipo, el colectivo docente, siempre dispone de un patio, o de un espacio para, digamos, al aire libre o un espacio compartido. El pasaje de disponer de un espacio a, a convertirlo en un ambiente alfabetizador es lo que nosotras quisiéramos que se haga realidad en todas las instituciones. Todos, todas los, las instituciones disponen de espacios, pero no siempre esos espacios se, se muestran o se presentan como ambientes alfabetizadores. Esa es la frase, ese es el la desafío frase, sí. que vamos a ir tratando de, eh, de ir abordando con diferentes aproximaciones. Y tenemos esa, esa cuestión de, importantísima en que nosotros sabemos que está, que son las condiciones simbólicas con las que contamos, que es cada maestra y cada maestro en los jardines en los que están recién estaba leyendo el chat y una maestra que decía, hay unos neumáticos, los vamos a pintar para, para cambiar un poco eh, los objetos que están, para poner flores y plantas como los veían recién en el jardín de aquel manzano de Viedma. Claro sí, Y, y la creo, condiciones... creo que también estamos eh, en este intercambio que estamos teniendo, eh, las, estamos viendo la fuerza de las imágenes, ¿no es cierto? Porque ya Alejandra nos dijo que resultaron disparadoras y María Gabriela también nos contó, creo que debemos repensar el patio donde yo trabajo. Cuando lo propuse no fue posible y ahora ella está pensando, mientras dialoga con las imágenes y con todo el, este colectivo de docentes que estamos interesados en este tema, quizá deba empezar con cosas mínimas y esta es otra clave para nosotras, fundamental. Sí. Mínimos sí. cambios pueden ser máximas oportunidades. Exacto. Y quizás son objetos, como veíamos recién, telas, paraguas, como vamos a ver, o pequeños objetos que también estimulen a que la iniciativa no sea solo. Siempre hay alguien, una maestra, un maestro, una pareja de maestros, un grupo que dice... Y si, sí, como dice Gianni Rodari, ¿qué pasaría si ponemos esto en el patio? Y después, desde esa iniciativa, lo que nos parece sustantivo es que se elaboren proyectos. no Transformar el patio se empieza por lo mínimo y, se, y eso mínimo se configura en un proyecto institucional, en un trabajo en equipo, quizás con la comunidad que que nos parece sustantivo el trabajo con las familias y la comunidad. Este, por ejemplo, es, un, es una imagen que nos ayuda a imaginar, una imagen que a nosotros nos gusta muchísimo. Eh, jugamos a imaginarnos qué pasaría, qué haríamos adentro de ese túnel, cueva. no Contaríamos cuentos, llevaríamos linternas para ver que, quién se esconderá ahí adentro. Y hay agua también, hay agua en este sector, eh, hay árboles, hay cobijo, y, y también hay posibilidades quizás de recrear cuevas, túneles, pequeños charcos, por qué no? no tenerle miedo al aire libre y a lo que el aire libre trae consigo. Y aquí están, viste Rosy, las clásicas trepadoras, eh, que habitan que en tienen casi todas las escuelas, esto es el jardín, este, el jardín de infantes de la escuela normal número 3 de Rosario, que este, nos han autorizado a compartir las imágenes y que tienen un, un árbol histórico y, una, y un aparato para desarrollo motriz característico, típico de hierro, como tienen muchos patios muy antiguos, y fíjense cómo en esos costados, así como vimos en la otra escuela, acá apareció más la, la propuesta de la experiencia sonora y la exploración sonora. En lo en el otro que habíamos visto tenía más que ver con una exploración motriz, con unos elásticos que podían generar determinados desafíos. Uh -huh. Acá está centrado en eh, sistemas muy bien armados para que los chicos cuando van al patio puedan también participar de estas experiencias de exploración sonora. Que hagan música. Que hagan música, Exacto. que canten, que jueguen escondites, como veíamos antes, y también, como vamos a ver, que esté el lenguaje de la plástica, el lenguaje de los colores, porque no presente. La belleza, por ejemplo, déjalo un cachito más, la belleza del tronco vestido con retazos uh -huh. tejidos por todas las familias. ¿No es cierto? Esos se ve esto atrás es lo que... de la trama, sí. Claro, lo primero que decíamos, que los chicos tienen derecho a la belleza y entonces esa sensibilidad y esa posibilidad de generar experiencia estética tiene que estar instalada en lo cotidiano, ¿no? Es algo para estar siempre atento, ¿no? Da lo mismo mirar un patio. Eh, que no tenga en cuenta el color, la posibilidad de acceder a, los, a, la, a, a la apreciación de sus árboles. Entonces, generar esos rincones abajo de un árbol, sí. agregar alguna cosita, como vimos en otras imágenes, que promueve un tipo de juego, que promueve un encuentro, que promueve un secreto. ¿No es cierto? Esa es la, la riqueza que tienen los patios, porque es el espacio, es el tiempo de mayor. Grado de electividad, podríamos decir. Uh -huh. Que eso ya está instalado. Uh -huh. O sea, sí. eso es fundacional. En el patio sí. los chicos juegan a lo que ellos quieren. Siempre. Sí. Ahora, ¿qué sí. disponemos en ellos para que ellos tengan mayor riqueza de optar? ¿no? Y fíjate lo que dice Carola Capelli, que al observar las imágenes dice también hay juegos de luces y sombras. Claro que sí. Depende no solo del momento del día, sino también de la época del año. ¿no? Eh, hace un rato decía Susana, es una propuesta federal y cada uno reconoce su territorio, su contexto, si es viable la arena, la tierra, el pasto. Y siempre, aunque estemos en la estepa, hay un esfuerzo valioso porque en cada patio haya al menos un árbol para contemplar las hojas, el paso del tiempo, y por qué no, los nidos. <ríe> sí. ah, este es ah un Acá jardín estamos en que plena conocemos. ciudad. Sí, lo conocemos porque, y muchos de ustedes quizás también, si han, ido, han tenido la oportunidad de ir al Ministerio de Educación de la Nación, ahí se encuentra el jardín maternal del Ministerio de Educación, en Cava, que corresponde eh. al distrito escolar primero, o sea, depende del ministerio de, de Cava, y acá se ve cómo la directora con el equipo transformaron unas paredes tristes en hermosos eh, pizarrones para que los deambuladores y niños de dos años puedan dibujar grandes formas y explorar el trazo, además que arriba tienen como una una huerta colgante, ¿no? Uh -huh. Que no, todavía no estaban muy crecidos, pero también ahí agregaban una parte de trabajo con la naturaleza, en el medio de la ciudad. En el medio o sea, de la ciudad que... y en el medio de un edificio como el del Ministerio, que por suerte Pisur, tiene muy ¿no? cerca un árbol hermoso donde solemos escuchar a veces pájaros ahí, es, es un, un espacio que ha sido transformado en un ambiente alfabetizador. ¿no? Eh, y aquí tenemos también, para seguir con, estos, con esta idea de los criterios, hablamos de transformabilidad, funcionalidad, la polivalencia del espacio, cuestiones que para nosotros también rescatamos como centrales, que es la seguridad, o sea... El, este ambiente alfabetizador, el patio, sobre todo los patios que sabemos lo que implica, abrir las puertas de la sala para salir al aire libre. Cuando hacemos ese ejercicio cotidiano, empiezan a circular los temores también, sobre todo con los niños pequeños. Eh, el espacio tiene que brindar la seguridad que se necesita para que los niños y las niñas pequeños puedan jugar libremente, en esta idea de lo electivo que planteabas recién, Rosy, el mundo se abre y hay muchas posibilidades de elegir qué observar, con qué jugar, hacia dónde ir al encuentro de esos otros mundos posibles. Pero esos, esa posibilidad de, de elección tiene que brindar seguridad. Para que ese juego sea lo más eh, genuino, lo más libre posible, y para que las maestras y los maestros no estén ligados al no. No, no vayas ahí, cuidado con tal cosa, no acércate acá porque aquel sector... El espacio tiene que brindar seguridad en los pequeños objetos que ofrecemos, en lo micro y también en lo macro. Por eso hay que hacer un trabajo que no es un trabajo que uno haga eh, en un momento y quede así para siempre, todos sabemos que es un trabajo cotidiano en el que nos ayudan permanentemente el personal de servicios generales, los, algunas veces las familias, los equipos en general. Salimos al patio cada mañana, cada tarde, y cotejamos que las cosas que ofrecemos, los materiales, estén en condiciones para que los niños y las niñas puedan jugar y vivir experiencias lo más libremente posible. O sea que el criterio de la seguridad es, o, es otro criterio central. Y esto es un criterio dinámico. Todo el tiempo hay que estar revisando el estado de las paredes, el estado de, hasta de las ramitas de los árboles, eh, qué pasó en el arenero, si está tapado, si está destapado. Si han circulado animales, todos sabemos que los patios de los jardines eh, están cercados, pero a veces circulan animales de los vecinos, y entonces tenemos que estar muy atentos también en ese sentido. El otro criterio que nos parece central es el criterio de lo estético. Decíamos antes, eh, parafraseando a Zabalsa, que estos ambientes, estas. Contextos enriquecedores es, tienen, eh, están conformados por múltiples lenguajes. Veíamos cómo el mundo sonoro está presente en el patio y también el mundo que tiene que ver con la estética, la posibilidad de que ese patio albergue formas de contemplación diversas. Siempre nos acordamos de, de la anécdota de, los, de un nido que se había, eh, unos pájaros armaron nido en el patio de un jardín y durante mucho nido visto desde abajo y también lo que pasaba en relación a los pájaros eh, y al cuidado también que implicaba además de la, de la observación, estamos hablando de contemplar de ese tiempo de placer en observar algo que es para muchos inédito, quizá la contemplación de un nido, de, de los pájaros, del cantar de los pájaros. Las claro, y fíjense, cosas... que, claro, fíjense que acá el, el desafío grande, yo vuelvo a los, como a los ejes ¿no? que decidimos compartir. En general, el patio es un lugar que lo damos como algo que de hecho existe, quizá eh, está equipado porque hay una inversión de cooperadora, y entonces tiene algunas cuestiones, o quizá los maestros realicen algunas actividades de sus proyectos en el patio. Pero, eh, el, en general, no se toma la propuesta del patio como un proyecto en sí mismo. Es uh -huh. el momento del juego libre, hasta se llama históricamente en el cronograma semanal, juego libre en el patio. Entonces, puede tener diferentes cosas, y eso a lo mejor el equipo directivo, o al, se, se, se, digamos, se deciden ciertas inclusiones de propuestas, pero no se planifica, en general no está instalada la planificación de ese espacio como un proyecto, institucional que tenga continuidad, es decir Exacto. no es solo que como nos regalaron un, o, o recibimos una, determinado dinero de cooperadora vamos a enriquecer los equipamientos y ya está, y entonces los chicos siguen jugando con equipamientos más ricos claro. genial, eso nos encanta pero acá lo que nosotros estamos pensando con Carolina es más ambicioso, digamos uh -huh. lo que queremos es que el, los patios de todas las escuelas infantiles se los reconozca como una oportunidad más para armar un proyecto a largo plazo, institucional. Quiere decir que ahí van a trabajar edades integradas o van a ir por salas y que se van a ir armando, eh, vamos a planificar, es decir, vamos a anticipar qué queremos que pase en ese patio. Exacto. Eso diría, diría. Eh, el patio no es tierra de nadie en esta propuesta. El patio es una tierra comunitaria, un territorio que hay que pensar de antemano, hay que preparar, hay que diseñar y hay que seguir revisando, es una dinámica casi cotidiana, porque el otro criterio que para nosotros es fundamental, decíamos que el ambiente es espacio de interacción y este espacio de interacción es un lugar de encuentro, es un lugar de respeto y también de intimidad en el sentido de lo social, obviamente. Esta trama íntima de los niños que juegan, que contemplan, que miran, que observan otras experiencias que viven, otras experiencias que en la sala, aunque intentemos, no son posibles. Son experiencias diferentes, diversas. Y requieren, por supuesto, en el chat están apareciendo ya, requieren de un proyecto de una intencionalidad clara que es de política educativa y también de una definición, de un posicionamiento acerca de en qué espacios los niños y las niñas aprenden. También nos gusta imaginar y pensar que si el patio es un ambiente alfabetizador, como ya lo están haciendo algunas escuelas infantiles, como las que decíamos recién aquel manzano, hace poco hicieron una choripaneada con las familias en el patio del jardín. Tienen la suerte de tener un horno de barro eh, que construyeron colectivamente y ahí compartieron un, un espacio de, de trabajo en el patio y también un, un rico choripán, un rico almuerzo. Entonces decimos que el ambiente, el criterio, otro de los criterios centrales es que este ambiente se vivencie, se viva, se habite como un espacio hogareño, cálido, cálido en este sentido, ¿no? que ofrezca oportunidades, que sea un espacio de encuentro, abierto, abierto también a las sugerencias y que por sobre todas las cosas promueva, como veíamos en algunas imágenes, cada vez más grados de autonomía en los niños y las niñas pequeñas, que puedan... A hacer uso de esta posibilidad de elegir hacia dónde voy en un patio que ofrece múltiples alternativas y que habilita esa idea central de lo que es la experiencia, que es el asombro. María Zambrano nos dice que la experiencia es un asombro cotidiano. Y entonces acá estamos con otras imágenes de patios con propuestas patios que, son, que brindan también esa posibilidad de vivir la experiencia estética. con eh, Fíjense aquí cómo se arma y se desarma el patio, la funcionalidad otra vez presente, sectores donde se vive, se hace el seguimiento de los plantines, de la huerta, huerta que después nos va en algunos proyectos que estamos siguiendo, se transforman en ferias de huertas abiertas a la comunidad, o quioscos de plantines para que el barrio se lleve y siga cuidando durante el tiempo en el que no estamos yendo al jardín. Y entonces en esta idea de ambientes eh, alfabetizadores, con escenarios que imaginan mundos, o sea, una biblioteca, ¿te acordás Rosy? Esta imagen nos... Nos encanta. Es una biblioteca rodante, con rueditas, nos viene desde Goya Corrientes en un proyecto hermoso, con almohadones también. En, acá, en aparece las lo, acá aparece lo que Lourdes dice: habitar espacios, ¿no es cierto? Exacto. Estamos dando como condiciones para habitar espacios. Y cuando hablábamos de hogareño, tiene que ver con, esa, con ese otro criterio. Eh, más familiar, si se quiere, uh -huh. más eh, extranjero a, la, a lo escolar tradicional, Exacto. que son mesas, sillas de hierro, no sé, eh, pizarrones, todo mirando para un solo lugar. Entonces acá tenemos como una posibilidad más blanda, podemos decir, sí, sí, más, sí. más, más eh, cercano a esos espacios del hogar y entonces en esa escuela haya escenarios que tenga que ver con esos criterios, que haya determinados elementos para, eh, eh, digamos, estéticos, que no tengan que ver con imágenes infantiles, nada, sino que puede ser a lo mejor eh, un digamos, un móvil de, de, digamos, de diferentes elementos que podría poner perfectamente un adulto en claro su casa, sí. y eso es lo que va generando eh, como, in, es, digamos, imágenes estéticas que, que realmente conmueven, y que entonces se va conformando el día a día y la vida cotidiana en oportunidades también para participar de experiencias estéticas. Uh -huh. Eso hay que pensarlo y hay que diseñarlo también. Bueno, para eso vamos a tener... Dos encuentros más para seguir pensando cómo, de qué manera, diseñar y pensar. Y acá sacamos algunas ideas del de proyecto Nido de Palabras que hacemos en Bariloche con los bebés y las familias. Salir del espacio que nos contiene, de una sala, de una biblioteca, al aire libre, todo un desafío. Y ahí hay colchonetas, pareos, sillitas pequeñas tules que cuelgan de los árboles, casitas de pajaritos donde, que se llenan de poemas para que las familias compartan y lean, adivinanzas, trabalenguas, y paraguas invertidos que tienen mensajes y muchas veces también objetos para jugar. Como los que están ahí, esos bichitos que están en el pasto, tejidos amorosamente, nos gusta tejer y coser. <risa> En las manos de los bebés, esos bichitos, eso también son objetos que transforman el ambiente ¿no? y que permiten acercarse quizás en algunos casos a, a situaciones que son temidas, pero que nos ayudan a incorporarlas dentro de, de este proceso de interacción entre sujetos y con el, con el conocimiento. Y acá nos animamos a salir de los patios de las escuelas porque nos gusta seguir imaginando, tomamos aportes de otros espacios, por ejemplo, de la propuesta que se instaló en el Centro Cultural Kirchner, que se llamó Espacio Arroró, hermoso Creo que es en Tecnópolis. En Tecnópolis, sí. También Y son También. espacios móviles, eh, son instalaciones, estamos hablando de otro tipo de instalaciones, pero que a nosotras nos parece que son ideas que seguramente que en las manos, en las cabezas y en las reuniones de los docentes y las docentes pueden ayudar a repensar esta idea de cómo transformar el espacio en ambiente alfabetizador. Y entonces volvemos a esta idea de que el ambiente entonces es una experiencia estética para nosotros. Experiencia y estética son dos conceptos que se entrelazan en la trama de lo sensible. Eso nos gusta pensar en la guagua, Rosy, vos sabés cómo, cómo queremos ese proyecto, que también sí, se caracteriza sí. por esta idea de lo lúdico, del arte. El arte también juega y se entrama en el jugar lo lúdico está presente y constituye las experiencias que relacionan juego y arte, como puertas de ingreso a la cultura, armando y desarmando, como nos pasa en la guagua y seguramente que en muchos patios, armando y desarmando las formas de ser, de jugar y de estar en la comunidad. Esa es una idea potente de del de colectivo guagua. de la guagua, que sigue sosteniendo espacios, espacios eh, que, que son abiertos también a la comunidad. Otra de las experiencias que tomamos es el homenaje a Marielena Walsh, que se hizo en Tecnópolis, el cielo en la vereda. Si bien esto es un espacio cerrado, nos ayuda a pensar, fíjense qué forma de armar escenarios, libros que están colgando, homenajes, casas, en este caso móviles, casitas, podríamos pensar, en algunos jardines hay casitas del árbol y hay casitas móviles, bueno, podríamos imaginar la casa de las teteras de Marielena Walsh, que se mueven en los patios. Claro, y también podríamos homenajear a los, a los artistas eh, lugareños, ¿no? Por invitarlos supuesto. a ser parte de nuestros espacios en las, en las escuelas infantiles. Hermoso, armar peñas en, lo, en los patios de las escuelas, ¿no? una tarde, una mañana, invitar a un artista plástico a pintar, a alguien a cantar. En todas las comunidades hay expresiones artísticas que valen la pena ser reconocidas y compartidas como en esta experiencia de la ciudad de La Plata, del otro, detrás del árbol, la Biblioteca Popular, que también abre sus puertas al aire libre, y fíjense, llevan objetos del interior al exterior, y se puebla de niños y niñas pequeños que juegan, y de artistas que también muestran. Y acá, Rosy, ya nos animamos, nos fuimos al... A Japón, <risa> estos solamente se <risa> los compartimos para que lo disfruten estéticamente porque es una sí. maravilla. ¿Y por qué no? Porque debe haber alguna comunidad de tejedoras que puedan hacer esta maravilla posible, ¿no? Claro, como este parque he hecho el crochet, ¿no es cierto? Pasar las que vienen porque realmente es es, es una Es belleza. un artista que se ha dedicado eh, a promover. A diseñar. Sí, de espacios en la comunidad, y, y además a gestar esto en clave comunitaria, porque se imaginan que una persona sola estaría años tejiendo esto, pero ella ha logrado eh, apasionar a otros para que estos tejidos lúdicos, estas creaciones artísticas que también están en los museos, se compartan y se vivan como espacios habitables. Acá estamos en, en un sector, fíjense qué paisaje, un paisaje sureño, patagónico. Nuestro, bien Ushuaia, nuestro. Ushuaia, el Jardín 14 de Ushuaia que también nos regala sus imágenes, Mirá su trabajo. Bellices. Imagínense en ese territorio donde habita el hielo, el frío, la nieve. Hay que animarse y así lo hacen, a estar afuera, a sostener la huerta, como en este caso. ¿no? Y Acá volvemos a, a la Patagonia, pero a Viedma. Eh, esta imagen dinámica. Acá están pasando muchísimas cosas, Rosy. Para darte el pie para el siguiente encuentro, para el encuentro 2, eh, les preguntamos a los colegas y las colegas que están ahí, ¿qué, ¿qué les parece que pasa ahí? Pasan un montón de cosas, Rosy, nos tenés que contar... ¿Cuántas eh, propuestas en simultáneo están ofertadas y los nenes y las nenas pueden ir y venir, pero no es que están muy pensadas? O sea, cada una de las propuestas en sí misma compromete ciertos contenidos de enseñanza, porque tampoco queremos que se tome que la idea es armar un patio que sea novedoso y vistoso Tal nada cual. más, sino que se arme como una propuesta de enseñanza ¿no? por eso, es. ahora si te parece bien eh, vamos Caro, a lo que a, lo, a, lo, sí. a la actividad a invitarlos a los colegas vamos, y las colegas a pensar juntos vamos a gracias... invitarlos sí. si vos dejas de compartir pantalla sí. ahora comparto yo y entonces los vamos a los vamos a invitar a ver. Y ahí Virginia también vean. nos ayuda, ¿viste, Rosy? Ahí estamos. Elegimos Mira. con Carolina cinco imágenes, ¿no? Algunas de las que ya fueron parte sí. de esta presentación. Y la idea sería que ustedes, acá tenemos una imagen de un jardín de tierra del fuego, una imagen tomada de internet, una, la imagen del jardín de Rosario, la imagen de Goya de esa biblioteca y la otra imagen de, otra, de otro aspecto del, del de Goya. patio de Goya, ¿no? Este, la idea sería que ustedes ahora observen estas cinco imágenes y que elijan una. ¿Por qué tienen que, o para qué? La que elijan les tiene que eh, generar a ustedes Alguna, alguna cuestión que les parezca interesante. Lo que les vamos a pedir es que puedan escribir acá abajo, porque este Padlet es compartido, entonces nos vamos a dar un tiempito para que cada una ingrese, creo que está el link para que ustedes ingresen directamente desde sus, desde sus computadoras, y vamos a empezar a completar juntos y juntas este Padlet ahora. ¿Cuál sería la consigna entonces? Elegir una de estas cinco fotos y responder abajo. ¿Cuál es la razón por la cual ese patio que eligieron representa todo o algo de lo que usted quiere para el patio de su escuela infantil? Para ese patio que queremos. ¿Qué cosa de este patio o de esta foto a mí me parece que yo querría tomarla porque me parece que quiero incluirla en mi patio? Rosy, Así que ya puede sabes empezar que, a escribir. Sí, para ingresar a las fotografías, las colegas y los colegas pueden cliquear en el enlace que copió Virginia, http-padlet.com, ingresan ahí y completan con la consigna que recién nos invitó a pensar Rosy. Nos interesa muchísimo. Eh, Miren, acá mucho. María Juliana está compartiendo, ¿no? Mientras van escribiendo, sí, yo voy leyendo algunas cosas. Sí, buenísimo, eh, Rosy. ella dice que eh, su patio, observando esto, no está pensado desde el interés del niño, con ojos de niño. Desde ese lugar, eh, el sentir e imaginar, también poderle preguntar a ellos a qué les gustaría jugar. Por supuesto que puede ser interesante, pero yo siempre les doy un ejercicio para que hagan cuando trabajamos el tema del espacio en sus salas, y les voy a dar el mismo ejercicio, es una invitación optativa, y es que mañana, cuando lleguen a su patio, entren arrodilladas. Y vean <risa> qué ven ustedes en ese tal, tal. patio arrodilladas. Por esto de los ojos de niño. Los ojos de niños, es decir, sí. cómo está armado ese espacio, ¿no es cierto? Para, para, poder, eh, para poder ofertar algo a las niñas y a los niños. ¿Qué ven ellos cuando llegan ahí? Uh -huh. Está todo alto, está todo... Así que acá ya pueden empezar, si se animan, a ver quién se anima a ir escribiendo acá. Ahí están escribiendo, Rosy, y, y ¿sabés que ¿Te acordás? Que Yo la todavía última, no veo. La última imagen que compartimos, ¿te acordás? Donde preguntábamos qué pasa ahí... Tanto dinamismo, grupos, espacios diferentes, sectores. Y muchas colegas acá contestaron, multitarea, multitarea en el patio. <risa> está bien. Y ya está. Acá no dando... sé si yo, a ver si lo tengo que, lo tendría que bajar más, me parece, ¿no? Para que se comparta. A ver si. No sé si es que tengo que ponerlo. No. no. Esto ya no nos es. están dando el pie. Ya están escribiendo algunas. Es súper diverso e invita a otras, pero yo no lo puedo... Ahí está. E invita Ay, sí. a otras cosas novedosas. Ambientar el patio para disfrutar encuentros literarios. Gracias por este aporte. O sea que este lo elegimos porque nos promueve encuentros literarios. Nos gustaría llevarnos algo de esa foto. Muchos aportes qué nos... hay. A ver si yo por. Ah, no los veo a todos, ahora los estoy mirando. Claro. Eh, jugar en el, con el sonido, las sombras y los colores. Acá hay juegos de sombras. Elijo esta imagen porque la música, la exploración y la psicomotricidad que proponen me parecen muy interesantes. Muy rico, Solange, muchas gracias. Acá interesante los altibajos, diferentes alturas, laberintos, desafíos. Eso convoca a la imaginación. Podemos ver que se cuenten cuentos, haciendo personajes. Acá dijo esta imagen porque es un espacio libre y abierto con mínimas instalaciones. Mínimas instalaciones, pero muy significativas por los desniveles. O sea que estamos teniendo muy ricas propuestas acá. Sí, ya me imagino a ver yo patio los más patios, eligen. las fotos, qué hermoso. Acá les parece interesante porque lo ve similar al que tiene en su escuela infantil, me encanta porque invita a la lectura, muy bien. O sea que por ahora los más elegidos son el patio de, de digamos de, que está armado con desniveles, el rincón de literatura de Goya y el patio tradicional transformado en una oportunidad Sonora y de exploración de Rosario, de nuestras queridas colegas Analía Calafato y Andrea Bonilla. Y hay gente ¿no? de Rosario permitido. también, ¿eh? En el, en el tramo de formación, ya nos saludaron. Hay mucha gente Pueden seguir acá formación. participando y anotando, así vamos compartiendo. Es la manera que encontramos de compartir virtualmente, ¿sí? Esta fotografía, eh, se, y se me ocurre construir una casita como la de los pajaritos para ofrecer libros para continuar promoviendo la lectura, acompañada de hamacas de tela que observé en otras fotografías. Acá está lo interesante de las imágenes, sí. que nosotras sí. pensamos muchas imágenes, pero que cada una nos puede dar cosas diversas que ustedes mismas van a combinar, en respuesta a sus contextos particulares. Por Exacto. eso decimos que estas imágenes no son ejemplares, sino ejemplos de posibles este, diseños. Acá traen Nosotras, espacios donde ay, se puede. tenemos pueden, imágenes ahí. Nosotras sabemos acá que en algunos sumaron imágenes, ¿sí? acá sumaron juegos tradicionales, excelente esa propuesta. En todos los patios puede haber un sector con juegos tradicionales, y después se van a copiar los de primaria... Y eso les va a encantar. ¿Te acordás, Rosy, que sí. nosotras sabemos que muchas regiones de nuestro país tejen el mimbre y hay juegos e instalaciones hermosas? Hay nidos gigantes, hemos visto nidos para que los niños jueguen, cuevas tejidas por artesanos del, de la zona, eh, Fíjense como también acá. mantas, telares. ¡Uy, cómo se está llenando el Padlet! Fíjense acá, opción para poder trabajar el sonido en el ambiente natural, elijo la de Rosario, haciendo ruido, me encantó, creo que es algo que me gustaría implementar en mi patio, y es bastante sencillo, me, gustaría, me gusta esta imagen con estas instalaciones de juegos, me parece interesante brindar sonoridad. Exploración sonora como parte de lo cotidiano, el patio forma parte de la, de la planificación de la vida cotidiana, porque al patio vamos todos los días. Y eso Bien, es otra sí. cosa que tenemos que aprender a planificar, que dejamos de planificar, porque planificamos solo los proyectos periódicos. Y hay que planificar también la vida cotidiana a largo plazo, con ciertos rituales y ciertas cuestiones que hacen a la educación integral, ¿cierto? Bueno, y es la vida... Pura vida en comunidad el patio, porque te encontrás con otras colegas, con otra sala, ¿por qué no? Hola Susana, estamos disfrutando este... la cantidad de proyectos. Hermoso, les quería comentar que en la foto 5 también hay aportes ricos. Ah, este... espera, porque sí, está, está muy bien. Lo, que, imágenes, que... Claro, claro. lo que pasa es que como tengo en mi computadora, tengo, a ver... Como en mi computadora tengo, a ver si puedo entrar acá. No. Es de la, ¿Vos la ves, de Susana? No, porque también tengo la imagen nuestra. <risa> sí, no, pero <risa> la, la imagen... cuestión es que acá eh, no, puedo... ahí está. Ahora sí, ahí vamos. Perfecto. Bueno, acá tenemos un patio que invita a la creación y al encuentro. Fíjense que tenemos. Eh, arenero, Piedrero, estas son nuestras queridas colegas de Goya, Corrientes, con quienes compartí un proyecto anual maravilloso y transformaron su patio en una riqueza in, infinita. Este espacio ofrece múltiples posibilidades de elección, arte, juego, juego tradicional, naturaleza, espacio abierto con luces y sombras, accesibles. Eh, un espacio que los y las aloja, Carola, muy, muy lito en tu aporte. Elegir este patio porque me encantaría tener un espacio parecido. Y lo van a poder armar. Buenísimo. Eh, posibilidades que ofrece, una, agregaría una biblioteca robante. Acá, eh, Jardín de Infantes del Instituto Goya, es el multiespacio que yo elegiría. Genera cuentos con personajes me gusta este patio porque estimula la imaginación, hay que organizarlo mucho para que en grupos grandes todos puedan participar. Los chicos se les cargan muy bien de distribuirse, eso quédense tranquilos y tranquilas que ellos Una este, lo Una resuelven. aclaración importante que nos hace Virginia, si hay colegas que no pueden ingresar porque quizás en este momento no pueden por la intensidad de la conectividad, va a quedar abierto y pueden ingresar en otro momento como para completar y seguir pensando claro. en relación a las imágenes. Así que estamos, pero por demás, contentas con, con estos aportes que nos ayudan a seguir pensando. Ya tenemos pistas para, a para ver, el ver encuentro. Acá tenemos a Valeria que elige el patio de internet, porque ahí los niños pueden elegir a qué jugar, nosotros docentes, elegir actividades donde ellos puedan manifestarse de distintas maneras. Seguimos con la exploración sonora, que ha generado mucha adhesión. Y también eh, música plástica para que los niños puedan expresarse, los sonidos son muy atractivos para los niños, pueden improvisar, es cierto, pueden hacer improvisaciones sonoras, Acá dice que contamos con un espacio hermoso, dice eh, un espacio hermoso en clave de multitarea. Eh, las docentes piensan y diseñan espacios lúdicos de acuerdo a la propuesta, por ejemplo, para la jornada de literatura de Laura de Betache, divino. Me Muy encanta con, porque como profe de música de esa pala, puedo hacer un ambiente sonoro en el patio. Eh, podemos desarmar la clase de música, ¿eh? Totalmente. podemos desarmar la clase claro. de música de los 30 minutos, y que la profesora de música distribuya su tiempo participando en la vida cotidiana de las salas, incluyendo los aprendizajes y las enseñanzas musicales y sonoras, como parte de otros proyectos particulares, tratando de desarmar los cronogramas, eh, Compartimentados en la hora de los música, mosaicos, la hora de ¿siento? los mosaicos. Eh, bueno, eh, estamos, estamos en el eh, borde del cierre, ¿no? Exacto, entonces yo quería compartir algunas sí. cuestiones que las colegas están dejando acá en el chat, que me parece, me parece muy interesante en función de poder irlas recuperando. ¿no? María Gabriela, por ejemplo, dice, al ver las imágenes debemos pensar, me hace pensar el patio este, donde trabajo y, ella dice, yo hice propuestas y me quedé esperando la respuesta, ¿no? Este, un poco lo, lo dice figurativamente eh, y me parece que aquí hay una cuestión interesante para pensar. La idea sería no solamente propiciar propuestas que tengan que ver con lo institucional, sino poder motorizar propuestas a nivel de cada uno de los espacios de la sala, ¿no? Es decir, cómo esa propuesta de ese docente puede enriquecer también y contagiar el ánimo de la participación de los otros Acá hablan, pensar patios móviles con propuestas que se armen y se desarmen, invita a la aventura, a la imaginación, pensar el patio con la misma mirada con la que planificamos la propuesta de la sala, eso falta. ¿Mm? Pensar claro. el patio... Claro. Fíjate, de que Susana, la sala, que acá hay algo muy interesante también, que, dicen, eh, eh, que dice Carola, el patio es como los tiempos muertos, necesitan planificación, para que tengan intencionalidad pedagógica, ese es sí. el gran, digamos, sí, sí. ahí está, que cambie esa lectura A de mejor. cuál es el sí. lugar de ese espacio, ¿no? Es bueno, un espacio lo, vivo. Eh, ese es el desafío, ¿no? Intervenir, intervenir para nosotras es pedagógicamente es venir entre, en, mediar entre lo que no está y lo que queremos que esté. Ese patio que, como una colega dice, es, es, es espacio muerto, hay que hacerlo vida, habitable, y ahí está la intencionalidad y la intervención docente, ¿no? Sí, bueno, y también me parece que pasan cosas en las instituciones en función a cómo sí, nos movilizamos los docentes o se movilizan los docentes en función de apropiarse de los proyectos pedagógicos y que el patio requiere también de una planificación de un proyecto. ¿no? Eh, acá una de las colegas este, nos decía: nuestro patio tenía mucha tierra, se hizo una modificación y ahora es puro cemento. Entonces, uno podría pensar, bueno, ¿qué participación tuvimos o tuvieron los docentes en ese proyecto institucional? Me parece que esta es la vuelta de no quedarnos tampoco pasivamente observando lo que sucede o lo que se modifica, sino que también puedan los docentes tener un espacio fundamentado, porque para eso hace falta también los textos, la bibliografía, etcétera, para poder eh, eh, proponer, hacer propuestas realmente enriquecedoras que motiven la transformación de esos espacios en ambientes alfabetizadores y conservar, si bien puede ser útil el cemento en algunos contextos, conservar esto que tiene que ver con la posibilidad de la tierra, de la naturaleza, etcétera, para claro, determinados claro. proyectos puntuales. Mira, ¿no? lo que vos estás diciendo, no. Susana, eh, tiene que ver. Con lo que plantea Forneiro ¿no? Que el docente tiene un dicho que dice Dime qué espacio diseñas y te diré qué maestro eres sí. Pero además ella dice que los docentes pasamos O pasan por tres etapas Hasta que consideran que el espacio En este caso el del patio Se constituye en un elemento curricular Ese elemento curricular porque yo lo diseño y lo planifico Y ella dice que sí, lo no, primero no, no, no, que sucede Es, es claro. que el docente llega y dice El espacio está dado Segundo momento, solo lo modifica para algunos proyectos, entonces va a ser algo del, del proyecto de la, de la panadería de la en el patio, o de, lo, o de la huerta en el patio, pero después llega el tercer momento donde el espacio es un elemento curricular, es decir, se diseña el espacio en sí mismo. ¿Sí? Uh -huh. Tenemos que ir cerrando, Susana, y yo quisiera sí. después dar la consigna eh, bien, de, de, yo te propongo que, que este... des la consigna, Rosy, dale, da la consigna y hacemos el cierre, así los docentes, esa consigna queda bien clara para bueno, el encuentro. la consigna, era. perfecto, la consigna de trabajo es, primero tienen la posibilidad de la actividad optativa de mirar el video y hacer un listado de recomendaciones, que recomendamos, lo hagan en un pizarrón, compartido para que el colectivo de toda la institución participe de esta de esta experiencia que ustedes están, y no, no quede en la soledad. Segundo, completar este Padlet que abrimos, que va a quedar abierto, y todas pueden ir sumando argumentos de por qué eligen una u otra de esas cinco fotografías, porque a nosotros nos va a servir mucho para poder retomar en la clase que viene. Y la tarea fundamental, que después este, Virginia les va a contar cómo se va a concretar en el aula, es que cada uno cuelgue en un Padlet, que vamos a ver cómo lo organiza Virginia, la foto del patio que tenemos. O sea, que cada uno fotografíe su patio y lo comparta. Para ver si después, entre el, entre, entre el, el encuentro 2 el dos y, dos y el 3, este, podamos agregar a ese patio que tenemos una idea para hacerle algún cambio pequeño o una foto de algún cambio que ya hicimos. Esa sería un poco la idea. Ahora solo poner el patio que tenemos, no lo cambien nada, lo fotografían y lo suben. Así que esa está. sería, ¿no es cierto?, la realidad <risas> posible. ¿Sí? Bien. Bueno, con yo eso yo ya... Ir comentar un poquito acá este, Pato Terra, Patricia supongo, dice, genias, gracias por hacernos repensar este aspecto en la mayoría de los jardines falta diseño y planificación para que este espacio cumpla una función pedagógica y nos saludan y la saludan desde Neuquén bueno, hay un gran reconocimiento haber puesto este tema sobre la mesa y al haber compartido con ustedes las experiencias tan ricas de posibilidades de trabajo. Eh, creo que acá queda mucho trabajo por hacer, esta es la piedra eh, de lanzamiento, la puntita del iceberg para empezar a pensar de manera compartida los patios escolares y la conversión de estos patios realmente en ambientes ricos, potentes. Me parece que aquí se desprende mucho y aparece en algunas intervenciones esto de eh, qué pasa con la tarea docente, qué pasa con la intervención, dónde nos paramos en el patio, solamente hacemos propuestas y dejamos, este, esperamos a ver qué sucede, estamos, intervenimos en el mientras tanto. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que también aparecen como inquietud de las, de las docentes aquí. Nosotros les agradecemos a todos muchísimo la presencia les recordamos que hay hay bibliografía para que ustedes enriquezcan también el repertorio de fundamentos vayan, busquen, lean eh, una vez que lean también vuelvan a su propio patio, no solamente lo coloquen en, en el Padlet sino traten de ir repensando el patio escolar a la luz de todos los comentarios que se van haciendo acá los convocamos nuevamente para el miércoles próximo el miércoles 30 a las 18 Horas, donde el punto de continuación tiene que ver con el patio como un espacio de multitarea, tal como muchas de ustedes empezaron a comentar, y cómo ese espacio de multitarea es funcional a la educación integral y apuesta fundamentalmente a eso. Este, quiero compartir una pequeña frase también de Chiqui González. En el año 19, nos dice no solamente acerca del patio escolar, sino del espacio público. Me permito leerla. Dice: el espacio público es y patio, entre paréntesis, es territorio de encuentros, cruces, aprendizajes y construcción de vínculos patrimonio para disfrutar y legar a nuestros hijos, escuela de convivencia y democrática y democracia, una política del arte de vivir juntos. Memoria del pasado y marca urbana, donde está desplazada, no, desplazado nuestro ambiente y nuestra cambiante identidad. Bien común, espacio de todos, usina de ideas imaginarias y sentido, medio ambiente natural y social, conjunto de servicios y acciones para el fortalecimiento de la sociedad civil. El patio también es nuestra sociedad civil porque es una oportunidad para el fortalecimiento del tejido social que se va construyendo día a día y momento a momento en cada uno de los espacios infantiles. Enormes gracias. Carolina, enormes gracias, Rosy Violante, este, una enorme tarea dejan planteada para poder pensar, para seguir pensando la tarea que tenemos por delante y como decimos, bueno, el patio es otro espacio para la enseñanza y otro espacio para la intensificación de los aprendizajes. Diseñar esos patios tiene que ver con la tarea docente y tiene que ver con los grandes desafíos que nos quedan también por delante. Muchísimas gracias a ustedes, y les doy el cierre. Gracias, muchas gracias. Que el patio sea el bienvenir de la ciudadanía para las infancias también. Muy bien. Nos encontramos y que podamos, el próximo miércoles. Y que sí, podamos sí. seguir compartiendo estos patios federales para ver cómo desde Jujuy hasta Ushuaia nos han llegado comentarios hermosos, este, Hermoso. muy comprometidos. Y bueno, sí. nos sumamos al colectivo como colegas que vamos a seguir trabajando por el derecho de nuestras infancias a tener espacios bellos que enseñen. Muchas Buenas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Que estén todos muy bien y a seguir trabajando por la infancia.